de la en muchos casos de que hace ya más de 50 años empezamos a aprovechar la la, propia, la, propia, la, propia, la, propia, la propia. pero bueno esta cosa que estamos haciendo la, pues, la de una buena labor, para que esta energía se ponga en la parte de, la, pues, pues, pasada, porque, de hecho, las atajas, de una lucha cultura importante Desconocida, no ni siquiera se le daba a conocer el trabajo. Les voy a explicar un poco cuál fue es ese proceso, dónde empezamos, dónde estamos, dónde está aquí Realmente se trata de instituciones. Estamos hablando muy bien. En, Entonces, en invierno, el febrero de 2010, con la de la SUNTA, creamos el clásico de la vigilancia autónoma de Galicia. A partir de aquí, pues hemos sacrificado un trabajo muy competidor con la Consejería Industria. Y ya se nota con la primera publicación de la institución de cinco de 2010, que realmente pues, nos que en este momento es simplificar y para un poco los procesos administrativos que llevaban eh, los dos siglos, sí, lo que son de, de En el camino del 2010, eh, teníamos un problema. Como no se presentaba una energía probable, pues claro, no había soluciones para la acción no estaban las coberturas que estaban. Lo hubiésemos hemos conseguido, a través de, a través de a la Secretaría de la Junta, la directiva europea, lo decía que se presentaba una energía probable, se estableció un procedimiento a partir del cual se si cumplía su necesidad de requisitos, o sea, que los no que se lo prestan a la alma, pues se podía considerar que la ley Si es un caso, no lo estuviera de ahí, oficialmente no había nada de la ley. Eso creo que ahora hay un estudio, pero en aquel momento era importante de alguna forma que se consiguiera que la energía se lo propusiera a la ley. Hemos hecho un este trabajo muy importante con la Asunta y. Desarrollar una estrategia de 2015 de que de este año, dado como resultado un aumento de instalaciones realizadas en esta comunidad La estrategia de incluso a la Secretaría de la Galleta 2015-2020 eh, desarrolla una serie de medidas orientadas a eh, fomentar las instalaciones de la Secretaría. Son medidas legislativas, de de de medidas que fomentar la desinfección las instalaciones, empezamos con las medidas administrativas sobre todo en el tema de, la, de los accesos a los que la estudiante se va a la de la, de la los toda otra meseta como <y> no está, no está están dentro de la aeropatía de vidas uno de los problemas que nos encontramos es que había que los técnicos, que la agricultura. los de la cirugía, en un poco el de para, realmente hacer las más o menos ese Se han también desarrollado medidas de calidad, porque necesitamos como empresa, también, certificar las entrevistas de para que, se el uso derivado de la alta ciencia objetiva que vamos a hacer con instalaciones. Me estoy quedando con la boca seca. que Por en el caso de los empleos directos, eh, a Bruselas cuenta con 45 uh, los socios y uh, trabajamos de la cadena de valor: artes, distribuidores, ingenierías, colegios de arquitectos, de universidad, colegios de ingenieros, centros tecnológicos, empresas de perforación y también de empresas instaladoras. Eh, las instalaciones en Galicia que nos estamos dando a cabo de año 2015 de 2020. vemos como las instalaciones de 2015 al 2019 se han incrementado sustancialmente con respecto a los años 2010 2012, 2014 y estamos en el año pasado en torno a 165 instalaciones climatérmicas digamos contabilizadas digamos oficialmente aunque realmente en la realidad esta cifra que se puede ver incrementada entre un 30 y un 40% por en encima de estos, estos datos que estamos tratando. En total, pensamos que a día de hoy, desde el año 2007 al año 2020, hay sobre unas 2.350 instalaciones periódicas en las de comunidad. Es una cifra realmente muy importante. Normalmente se reparten las cuatro provincias, la Colombia. Más o menos que tiene un 41% de las instalaciones totalmente realizadas, contenerán un 34% ,1, 12, y un 11% que ¿no? eh, es un 12%. Realmente, si comparamos con el 0,9% de eh, instalaciones que tenemos por habitante en, en Galicia, está prácticamente por encima de la pena de la zona, ¿no? y Eso es un, un trabajo importante que vamos a realizar y vamos a encontrarnos. Las condiciones también que conocen la reforma son de las herramientas, de un mágicos en el productor, de valente de tratamiento, de tratamiento de ese tipo, pues es asustente necesitamos congelar dedos para captar la misma energía y para generar la base de alito a contra de lo que suele pensarse es más económico que nos va a tener de lo vemos como el efecto del de, de, de plan estratégico que hemos hablado 2015 los últimos años vemos cómo ha salido en las instalaciones en el 2015, en 2016, el 2016 hubo un retroceso a la serie en el año pasado en los últimos instalaciones en este caso no son todas las instalaciones que se han hecho sino son todas las instalaciones que se han solucionado al equipado de las ayudas que hemos tenido de la supraridad Por eh, propio de instalaciones como decía los 1.500 oficiales pues son de los 15 para educar a en total y hay una potencia instalada también está porque tenemos aquí un dato más o lo oficial o oficioso, donde dice que hay instalados los 300 que pero la calidad está produciendo en esta circunstancia y creemos que estamos en el entorno nuestro, el de los 300 barcos instalados de 100 barcos la mayor parte de las instalaciones siguen siendo como tenemos instalaciones vemos aquí en la esta que son instalaciones de 10 kilovatios o menos hay en total eh, instalaciones protegidas entre los 10 y 20 kilovatios más o menos el 30%, y instalaciones de más de 30 kilovatios suponen solamente un 10% de la casa. Queremos decir que ¿Sí? lo estamos haciendo bien cuando realmente eh, contamos con el 9%. Eso tándente, la de la de el y eso viene utilizado por las empresas instaladoras, que se han ejecutado de la demanda de un mundo de por eso el de que esta acción se hecha en la comunicación de 2020, Brasilia, además, la de los son para el fomento de las energías globales, la autonomía energética, la para producción de energías de la agricultura y tenemos eh, también ayudas eh, a las energías de los que son las más interesantes, el video para la producción agrícola, donde entra también hay la geotérmica, que es la, la energía de vida, las energías, como el taipan, la fotovoltaica, y demás, y son la técnica y otros también proyectos de ahorro. Y la solución es también se soluciona que se todas las agricultores energéticas, la implementación de sistemas de gestión, proyectos de función energética en general. Y hay como veis una partida de busca es un de euros, que nosotros consideramos que es pequeña, pero bueno, si comparamos con otras eh, culturas autónomas, bueno, la auto es una cifra importante. Eh, eh, los proyectos de en este caso, eh, son productos políticos que entraron de forma competitiva, o sea, por la y Eso es el proceso que se da una entidad colaboradora, que normalmente son consistradora, que indica la solución, en este caso, la final. Para este año votamos. ¿no? máxima por la IVA es el máximo de 60 mil euros. Entonces, la inversión exitiva máxima por la vienda es más o menos a otras energías, y esto hace que nos ayuda muchísimo porque realmente eh, una instalación una para vida, en la vienda familiar con una IVA de una situación en de forma de un modo sale realmente muy sutil y tiene un plazo de valorización de 3 o 4 años por la masa. Entonces, esto realmente, con una Muchísimo, por ¿no? ejemplo, seguir. O sea, al final, todos pues, queremos un sistema probable, queremos tener un sistema muy eficiente, pero lógicamente, si nos se a través de ese paso, pues decimos que vamos mejor. Y eso es una responsabilidad de las. Pero al es también de tenemos que que también que yeah. una un cosa muy interesante hemos creado la la Cruzera, que vemos que es muy diferente a los que hay en Europa. Entonces, lo que hemos hecho es acreditar. La eficiencia energética de, de las instalaciones. Nosotros hemos creado un sistema de calidad a partir del cual la empresa instaladora, a la hora de hacer una instalación, tiene que, por alguna forma, firmar y certificar que la instalación va a tener una eficiencia mínima en este caso de un 443% de un europeo estacional de 4,43%. Y esto además. Se va a unir con un centro tecnológico y las instalaciones van a incorporar siempre eh, lo que es un contador de energía eléctrica que consume el tema de calor y un contador de energía térmica que va a contabilizar la energía producida para así poder determinar de forma objetiva cuál es la eficiencia energética en el sistema. Y esto nos parece muy importante porque eh, son instalaciones que requieren una inversión energética importante y es necesario para un cliente final eso va a ser verdad y para ser verdad, desde Joseca sabemos que tenemos que hacer las perforaciones de manera adecuada, calcular la temperatura térmica, dimensionar el temperatura de las instalaciones o proponer sistemas de distribución de calor y de frío que trabajen las temperaturas adecuadas para que las bombas de calor y que empiece a esa temperatura y esto es algo que realmente es muy importante y me agradezco, se ha estado llevando positivamente. positivamente. Y esto además lo que hace es dar una forma de las empresas que hacen bien las cosas, que además tener un sello que las pueda hacer. Eh, este año eh, se ha encajado la marca eh, de calidad de Bruselas dentro de, de la marca de reconocimiento la de es que, creo que es la lista calidad. De, la fresera, lo que dice, la de que está en muchos ámbitos de la industria, de la industria, de Galicia, y eso lo que premia es a partir de los sectores o las empresas que apuestan por la calidad de la Y su objetivo es extinguir las instalaciones geotármicas realizadas por empresas y en el ámbito de lo que es la eh, industria. Y esto garantiza siempre al día final el que va a tener un nuevo de la instalación y como mínimo se va a conseguir esa CEP estacional que estamos comentando. Realmente estamos pensando en un título porque las últimas temporías realizadas estamos viendo que nuestros CEP estacionales están más cerca del 5. Vamos a subir de cara a este año, según la mitad de julio, que es el 4.43 a 4.85 que es un CEP estacional, ¿no? no es un CEP de proyecto, que se puede que va a conseguir a las estaciones diversas, para que realmente, pues, tengas garantizado, a que la terza, vas a tener una estación de estrategia, te vas a tener un movimiento de 4% de concentración. Pero no sabes que lo vas a importar, porque eso además está fabricado y se va a aumentar. Entonces, una medida que me realmente es interesante, que creo que se puede fomentar un poco dentro del capítulo de los la... Universidad de España, porque eso deja de ser una continuidad y una apuesta clara por hacer muchas cosas. Desde el clásico de la geotermia de Galicia, pues, divulgamos la geotermia de todos los ámbitos, fijamos al sector de la geotermia, capacitamos también con infinidad de cursos a los agentes afectados en el sector, establecemos criterios técnicos también acordes con la tecnología para conseguir los nuevos resultados, eh, esto es el de que nos consecuencia trae de la mano instalaciones eficientes y contribuimos a la competitividad también del sector. Eh, la mayor parte de los socios son los socios solidarios, tenemos también los que son socios institucionales, pues sobre todo los colegios de arquitectos, geólogos, ingenieros, eh, que realmente están en cluster que siempre a través de nuestros asociados que pues, se ayudan a facilitar el uso de la oferta. Estamos presentes eh, en ferias, en congresos, en charlas, en plata, en procesos en talleres, y hemos publicado un manual de la geotérmica y este año hemos pues, publicado la segunda edición del manual de la geotérmica, es un manual muy completo que eh, desarrolla todo lo que es eh, el concepto de la geotérmica por la filantropía desde pues, la geotérmica hasta el, la distribución del frío de el cielo mayor y la, de la sanitaria de los sistemas eficientes con la metodología. Hemos realizado instalaciones en ámbitos industriales, incluso en el ámbito de la comunidad de la ciudad, hoteles, balnearios, instalaciones grandes, pequeñas, de vivienda. También trabajamos todos los sectores, el sector público, el Parlamento tab de la Universidad de Vigo, que es una instalación más importante, unos 400 kilómetros las escuelas públicas, calderías, colegios, en definitiva estamos más o menos en todos los ámbitos y nos queda un poco el objetivo, el objetivo, es el objetivo de implementar el número de instalaciones de la política. En este caso la suya está más, un y un poco más, más. al centro de la zona. La zona le damos un poco ahí apartado. Luego, cuando sabemos que es mucho más eficiente, la verdad es mucho lamentable. Están varios a shirt De un rendimiento estacional del 800 -25%. o sea, tenemos un sistema acertático a cuatro tipos, que aprovechamos cuando damos frío aprovechamos el calor residual antes de elevar los pozos para generar agua de sanitaria y un nivel generador para finalizar la pastilla entonces realmente tenemos un solo consumo ético y tenemos el también de los usos el uso de frío, un uso de calefacción el uso también de la para producir la caliente instantánea esto hace que realmente el momento institucional se ha miedrado a encontrar por ejemplo las tecnologías que necesitan eh, trabajar en un ciclo para producir calor eh, cambiar el ciclo para producir frío aquí en este caso si una instalación de la no es frío aprovechamos calor producimos calor aprovechamos calor y producimos frío por lo cual la eficiencia energética también de 1800 a 1800 es una eficiencia energética muy muy importante que hace que este tipo de instalaciones si y son los bueno, pues nada, vas a decir por mi parte también, la edad, como el mensaje que la geotermia alcanza el tiempo, el nuevo modelo energético, que es lo que tenemos que tener que ser, es un justo y medioambientalmente sostenible, basado en las energías renovables, la ope y la eficiencia energética, realiza las condiciones que te comentamos antes sobre el... Y lo que estamos observando es que, gracias a Dios, con políticas de distintos pues, ámbitos y niveles, de orden europeo, eh, de orden social, de económico, donde realmente tenemos ya estamos influenciados y las normativas eh, que se están recopilando, pues ya tienden a ser más responsables por el medio ambiente. Yo lanzo aquí un pues, grito de decir, o está sea, haciendo ya, porque realmente no podemos esperar más. Tenemos que cambiar un poco el modelo más del despilfarro energético, y las energías contaminantes. además tenemos que entender que todos somos responsables. No le podemos echar la responsabilidad de los demás. Nosotros, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, de alguna forma tenemos algo que hacer. Por de la en el, lugar, en el que ambiente, Y si lo hacemos más, el medio en este caso el uso de la presencia técnica, pues mejor, porque la industria es, es una opción muy interesante que cada día va a tener más peso en los sistemas de trabajo.